Hola gente de youtube, bienvenidos a este tercer episodio de nuestra serie de subiendo el SP al dominator hasta llevarlo a un grado alto de poder Así que hoy vamos a hablar exclusivamente del set Eriano y sus Tear Vamos a hablar precisamente de cuáles serían los mejores Tear para usar en PvE y cuáles les vendría mejor comprar Así que sin más les invito a quedarse y a ver el video Empezaremos hablando por la pieza todo desde el 9 Antes de empezar les quiero recordar que este tutorial vale para cualquier color de su personaje, ya sea su personaje físico, rojo o mágico azul, este tutorial les será de igual ayuda. También si quieren quedarse morado, no importa, también les servirá para subir su combat power demasiado en PvE y lo notarán una diferencia muy grande. Empezaremos hablando del triángulo, que lo que hace es aumentar tus estadísticas base de la armadura, puede ir de nivel 1 hasta el 20 en calidad élite y del de 21 hasta el 29 en calidad única. Aquí, que les recomiendo comprarse el del nivel 27 hasta nivel 29. No es recomendable que se compre uno antes porque tendrían que pagar un mayor gasto para llegar hasta el 29. Ahora vamos a hablar de la figura cuadrada Aquí es recomendable que suban un solo tipo de skill Ya sea su skill que limpia más o sea su skill que tenga más daño Puede ir de 8, 9, 10% en calidad élite, 11 y 12 en calidad única Aquí lo mejor es subir un solo tipo de skill para todas las piezas Sin dejar ninguno de lado y sin poner random Tiene que ser exclusivamente de su personaje la mejor skill que puedan encontrar Ahora hablaremos del hexágono para el TOC es recomendable que usen ATTACK ATTACK o como se le llama ahora polarización que puede ir de 6, 7, 8% en calidad élite 9, 10, más 2 encantamiento en calidad única aquí que les recomiendo que compren directamente el 10% o el más 2 encantamiento ahora vamos con la pieza circular aquí exclusivamente les voy a recomendar una sola y es daño crítico que puede ir de 1 2% en calidad élite y 3% de calidad única aquí que les recomiendo 2% o 3% para tus piezas siempre siempre daño crítico les ayudará bastante en PVE ahora continuamos con la pieza pantalones de set 9 vamos de nuevo con la forma triangular aquí lo recomendable de nuevo es de 27 a 29 ya saben si pueden hallar la 29 les vendría muchísimo mejor tendrían un menos gasto y muchísimo más daño. Vamos de nuevo con la cuadrada y aquí lo que vamos a hallar es nuestra mejor skin repitiendo la del top que sean iguales para que nuestro poder se centre en una sola y así tener muchísimo mayor daño en una dungeon. Vamos con el hexágono. Para el hexágono de los pantalones es recomendable party, daño en físico o mágico, ya dependiendo de tu personaje, que sea físico o mágico, pueden encontrarla 6, 7, 8% en calidad, élite. 9, 10 y más 2 encantamiento en calidad única, aquí de nuevo les repito, es recomendable que la encuentren en 10 o más 2 encantamiento para que les sea más eficiente y tengan un mayor daño, porque si la compran en 9 o 8 tendrá que volverla a cambiar a un 10, así que les saldrá un mayor costo, vamos a las circulares y aquí de nuevo les repito es la mejor Daño en crítico, 2 o 3% les vendría mejor, si pueden conseguir el 3% les ayudará muchísimo más en daño. Continuemos con la pieza guantes del cel R9, triangulares de nuevo 27 a 29 es recomendable y mejor cuadrados aquí de nuevo chicos deben repetir su mejor skill la skill con más daño que también sea de sus pantalones y de su top de serie 9 ¿no? para que tengan un daño más incrementado en ese tipo de skill ya saben que tiene que ser de sus personajes exclusivamente vamos con el hexágono y uno de los mejores tears en daño hablamos daño en todas las skills que lo puedes encontrar con un 28, 32 o 36% en calidad élite 40, 44 y por 5 encantamiento en calidad única Aquí les recomiendo de nuevo el 44% o el por 5 Porque les dará un mayor daño en todas sus skills Claramente en su hiperactiva no les dará daño Pero sí en todas las que tengan Vamos con el circular y de nuevo repito el mejor aquí es daño crítico, 2 o 3% les vendría muchísimo, muchísimo mejor. Por último vamos con la pieza de los zapatos del Celery 9 La figura triángulo de nuevo, 27 o 29 para un mejor daño. La figura de cuadrado, otra vez, su mejor skill que hayan repetido en sus pantalones, en sus guantes y en su top... Para un mayor daño, para el hexágono de los zapatos hay más variedad de la que crees, así que voy a dar tres de las que, para mi punto de vista, son las mejores. Vamos a empezar con daño a vos, que lo puedes hallar de 6, 7, 8% en calidad élite, 9 y 10% en calidad única. Este que les causará, les causará mayor daño a jefes en todos los jefes finales que se encuentren, podrán causar muchísimo más daño que MPCOs que lo pueden hallar de 6. 7, 8% en calidad de élite, 9 y 10 en calidad única. Esto que les va a causar, les va a reducir el MP que gastan por cada skill. Ignorar defensa física y mágica. Esta depende de tu personaje, que si será físico o mágico, lo recomendable es usarlo de su debido daño. Este tear para que sirve? Sirve más que todo para bajar la defensa de cualquier mod o jefe y es más usado para limpiar en daño. Por último, circulares de nuevo. Daño en crítico 2 o 3%. Si pueden lograr comprar el 3% se notará bastante el daño a diferencia de los demás. Una vez ya vamos a haber explicado todo sobre el ser de voy a dar un ejemplo con estos guantes más 10 y unos tear sobre los cuales son de nivel 29, los triangulares. Círculos de 3% en critical, los hexágonos de, 5, de por 5 en skill y el cuadrado de tu skill más fuerte o la que más spawn es así que vamos a ponérselos a estos guantes y realmente estos es son unos de los mejores guantes que puedes encontrar es que esta aquí es para cualquier color, no importa tienen que ser de un igual color tu set Ariano, ¿eh? no pueden variar entre colores, un solo color deben buscar todo Bueno chicos, con esto concluimos las cuatro partes y para mí los mejores teas que les ayudará bastante en PvE. Debo recordarles que estos es para cualquier color, si tu personaje es físico es rojo, si tu personaje es mágico es azul. Si quieren hacerlo de color marado no va a haber ningún problema.